Buenas tardes, señoras y señores. Nuevamente les agradecemos eh, su presencia aquí en una conferencia más que va a cerrar el ciclo de este primer semestre y posteriormente en septiembre recomenzaremos con nuevas conferencias. Damos las gracias también a todos los que nos escuchan a través del canal de YouTube, de Facebook y para nosotros es una honra que puedan escucharnos. Y realmente nos sentimos muy agradecidos de poder dirigirnos a ustedes y de merecer su atención y su consideración. Sin más preámbulo, vamos a dar hoy paso a un tema muy interesante, pero al mismo tiempo eh, necesario para poder comprender un poco algunos de los conocimientos espirituales que venimos eh, desarrollando, tanto mis compañeros como yo, durante el transcurso de estas charlas, de estas conferencias. Hoy vamos a hablar del periespíritu, eh, como ven ahí en la pantalla eh, el título es el periespíritu, un cuerpo desconocido vamos a ver exactamente qué es eso del periespíritu y para iniciar la conferencia tenemos ahí una definición de Allan Kardec que en el capítulo 14 del Génesis dice lo siguiente, el periespíritu o cuerpo fluídico de los espíritus ...es uno de los productos más importantes del fluido cósmico universal. Es decir, es una condensación de este fluido... ...en torno a una inteligencia o alma. Eh, esta definición inicial nos da una idea... ...precisamente de cuál era el pensamiento de Carder ...respecto a la naturaleza del hombre. Por eso es conveniente hacer un repaso muy breve de lo que ha supuesto la configuración del hombre a lo largo de la historia y de cómo se ha pensado que ha sido el hombre por distintos filósofos, distintos pensadores y distintos eh, personajes que han condicionado la forma de pensar sobre el hombre a lo largo de la historia. El primero de ellos que vamos a ver es el concepto que tenían sobre el hombre los griegos. Platón, concretamente, uno de los máximos representantes de la escuela filosófica griega, habla de que el hombre está compuesto de dos naturalezas, es el dualismo griego, está compuesto de alma y de cuerpo. Descartes, un filósofo que llegó posteriormente en el siglo XVI, autor del racionalismo y autor también de eh, lo que luego se consideraría como mecanicismo o positivismo, pues él hablaba de que el hombre piensa y puesto que piensa existe. ...y que el hombre es como una máquina, por eso se le llama mecanicismo... ...una máquina en la naturaleza es una gran máquina que Dios ha creado... ...donde ha puesto un alma a progresar dentro de esa máquina humana. Eh, a esta idea del cogito ergo sum, de pienso, luego existo, Descartes... Eh, ...influenció muchísimo con su racionalismo en todos los pensadores posteriores... ...y eh, hasta el siglo XIX prácticamente, e incluso hasta hoy, el mecanicismo... El considerar que el universo y el hombre, en definitiva, es una máquina, pues todavía tiene mucha preponderancia dentro de las, de las instituciones científicas y dentro de determinados pensamientos positivistas. Como veremos, esto ya está obsoleto porque eh, las nuevas teorías científicas de la física cuántica, de la psicología transpersonal, de la biología molecular y de otros tantos y tantos eh, proyectos de investigación que se llevan a cabo desde hace aproximadamente 20 o 30 años nos demuestran que el universo no tiene nada de máquina, que la materia no es ni más ni menos que una forma de energía en determinados tipos de condensación molecular y que por lo tanto el concepto de la máquina realmente no tiene ningún sentido. Pero es conveniente saber que en aquellos momentos Descartes interpretaba un alma inmortal e inmaterial. ...dirigiendo una máquina que era el cuerpo humano... ...como ocurría con toda la naturaleza. Posteriormente llegó Darwin, Charles Darwin... ...y especificó con su teoría de la evolución de las especies... ...pues que el hombre era un producto de una evolución... Eh, ...digámoslo así, biológica... ...porque en la época de Darwin no existía ni la genética... ...ni la biología molecular... ...de una evolución biológica... ...donde sobrevive siempre por competitividad el más fuerte. Es la teoría de la supervivencia, la supervivencia del más fuerte. Hoy en día esta teoría ya está cayendo en desuso y se está sustituyendo precisamente ese neodarwinismo de que todo está sometido o determinado por los genes, está siendo transmutado, por precisamente no la competitividad, sino la colaboración. Hoy en día ya se habla de que el determinismo genético es una falla dentro de la ciencia porque no existe un determinismo genético. Lo que existe precisamente son unos genes condicionados por un entorno. Tiene mayor influencia la epigenética que la genética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética no es ni más ni menos que las condiciones externas que modifican los comportamientos, los hábitos y el desarrollo celular, psicológico y personal de la persona, es decir, la cultura, la educación, todo aquello que enseñamos a los niños desde pequeños, todo aquello que ellos absorben del ambiente, todo aquello que los padres, que ven en los padres e imitan, etcétera, etcétera. Por eso digo que el concepto del hombre cambia en función de las épocas y cambia en función de las. ...investigaciones que la propia ciencia va realizando. En este sentido, el más importante avance lo, lo pudo eh, explicitar Alan Kardec... ...cuando en el siglo XIX, a través de la filosofía espírita, pudo determinar... ...de que no eran dos los elementos que constituían la naturaleza humana... ...sino que eran tres, precisamente, una trilogía de elementos, como hemos visto ahí arriba que él dice que hay tres cosas en el hombre, primero el cuerpo o ser material, segundo el alma o ser inmaterial, y tercero el vínculo que une ese alma con el cuerpo, que es un principio intermediario al que llamamos periespíritu. Eso lo encontramos en la introducción del libro de los espíritus. Por lo tanto, la importancia del periespíritu, que es el objeto de la conferencia, es enorme, porque sin el periespíritu no podríamos comprender lo que somos, ...ni podríamos entender qué es el hombre y cuál es el propósito de la evolución humana. Como a continuación veremos, el periespíritu interviene en todas aquellas cuestiones importantes de la vida humana. Entonces, como vemos, Kardec definió que el hombre es un ser integral... ...compuesto de esa trilogía de elementos, cuerpo físico, alma inmortal e inmaterial... ...y periespíritu, que es el vínculo, el lazo que une a los dos pero comporta dos naturalezas, la naturaleza animal y la naturaleza espiritual. Por la naturaleza animal participa de la evolución biológica a la que aludía Darwin, es decir, somos animales, venimos de los primates en cuanto a nuestra constitución corporal, en cuanto a nuestra constitución biológica, en cuanto a nuestro instinto. Y en cuanto a la naturaleza espiritual, como dice Kardec, es el alma lo que nos dota de esa constitución espiritual. Nuestra alma inmortal que va en un proceso de evolución y que acompañada de ese preespíritu de ese cuerpo intermedio, cuando marcha al plano espiritual, la denominamos como espíritu. ¿Es algo nuevo el preespíritu Pues como vemos aquí, nada de lo contrario. Esta es la respuesta a la pregunta que hacíamos en la introducción. A lo largo de la historia, los chinos le llamaban al preespíritu el ki, los budistas el kamarupa. Los hinduistas, el linga sharira, que traducido viene a ser así como la luz brillante. El zoroastrismo lo llamaba boadas, en Egipto le llamaban el ka. En Grecia, el eidolon, en Roma el imago y el esoterismo judío lo llamaba nefes. Todas las grandes culturas, todas las grandes civilizaciones han conocido la existencia de ese cuerpo intermediario entre el alma y el cuerpo físico. Los personajes que lo explicaron, pues ahí tenemos algunos. Confucio lo llamaba cuerpo aireiforme. Hipócrates lo llamaba Enormon, Pitágoras le llamaba carro sutil del alma, es decir, el carro donde va montada el alma. Una explicación realmente extraordinaria, la explicación de Pitágoras. Aristóteles lo llamó cuerpo sutil o etéreo, Paracelso cuerpo sidéreo, Pablo de Tarso lo llamó cuerpo espiritual, Tertuliano cuerpo vital del alma, Orígenes lo llamó aura simplemente, y Plotino cuerpo ígneo. Hay muchos más pensadores, filósofos, científicos, investigadores a lo largo de la historia... ...que han detectado el perispíritu, que lo han conocido, que lo han visto... ...y que realmente han expresado sus eh, características. He puesto esta frase de Hipócrates, el padre de la medicina, porque Hipócrates decía... ...que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros... ...son las que verdaderamente curan nuestras enfermedades... Hipócrates decía, no existen enfermedades, existen enfermos, porque Hipócrates sabía que la enfermedad sale de dentro hacia afuera, como luego podremos ver, y se exterioriza a través de ese cuerpo que él llamaba enormon, y que modifica las características de salud de la persona. Sigamos adelante. ¿Qué es el perispíritu? Si nos atenemos al concepto de Kardec, pues es la envoltura semi-material del espíritu. Prestemos atención a esa palabra, semimaterial. Es muy importante que sepamos que el preespíritu está compuesto en una parte de moléculas espirituales y en otra parte de moléculas materiales. Como luego veremos, cuando expliquemos la naturaleza del preespíritu y la división en la que él se compone, nos daremos cuenta de cuáles son esas moléculas materiales, qué papel juegan, qué papel tienen, tanto en la vida como en la muerte. Esa envoltura semimaterial, ese, ese doble, esa, esa copia que nosotros que nuestro espíritu supone eh, y se plasma a través de nuestro cuerpo físico en los encarnados, hace el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Y en los espíritus constituye el cuerpo fluídico del espíritu. Cuando se marcha el alma con el periespíritu cuando esa alma se presenta, o esa alma aparece, o esa alma se manifiesta, se manifiesta con su periespíritu ...va unido el preespíritu al espíritu... ...aunque no es lo mismo... ...el preespíritu es la chispa vital... ...el preespíritu es la energía pura... ...emanada directamente de Dios... ...y el preespíritu es el principio inteligente... ...el espíritu es el principio inteligente... ...mientras que el preespíritu ...ni piensa... ...ni tiene capacidad de pensar... ...sino simplemente es un intermediario... ...de los pensamientos, de las emociones... ...de los sentimientos... ...que el espíritu o alma transmite. ¿Cuál es el, ahí ponemos una, la pregunta 93... ...de, de, de Alan Kardec... ...en el libro de Espíritu, ...en la que dice... ...en la que contesta... ...el espíritu, propiamente dicho, está descubierto... ...como algunos pretenden o rodeado de alguna sustancia... ...y es lo que estamos hablando... ...el espíritu está envuelto de una sustancia vaporosa pero muy densa todavía para nosotros, está hablando un espíritu, para ellos, para los espíritus, el perispíritu de las personas es algo denso, aunque para nosotros sea algo intangible o algo que no podemos vislumbrar, aunque suficientemente vaporosa como para elevarse en la atmósfera y transportarse donde quiera. ¿Por qué? Porque el perispíritu junto con el espíritu se, tra se transporta a través del pensamiento. ¿De dónde procede? Pues procede del fluido cósmico universal. La materia primigenia del universo, absolutamente la materia primigenia, el elemento primordial del universo, es el fluido cósmico universal. De ahí surgen todas las transformaciones, modificaciones, tanto energéticas como materiales, que dan origen a los mundos físicos y a los mundos espirituales. A la materia, a los cuerpos, a los seres vivos, animados e inanimados, a todo lo que existe. De ese fluido cósmico universal, en degradación, ...hay determinados tipos de fluidos que se van condensando... ...y en cada planeta tiene su característica principal... ...en base a la evolución y al adelanto o no de ese planeta. Entonces, del fluido universal de cada planeta... ...es donde el espíritu coge el periespíritu... ...la sustancia periespiritual y forma ese periespíritu. Luego lo veremos con más detalle esto. Por eso no es la misma en todos los mundos. Al pasar de un mundo a otro el espíritu cambia de envoltura como vosotros cambiáis de vestimenta. Es decir, si yo por evolución merezco pasar a un mundo superior y voy a otro mundo con otra humanidad, el espíritu que tengo actualmente no me servirá. Mi espíritu llegará a ese otro mundo, pero allí, cuando llegue a ese otro mundo, tendré que revestirme del campo periespiritual de ese mundo... ¿eh? para configurar un perispíritu adecuado para poder intervenir en ese planeta, o reencarnar en ese planeta, o trabajar o actuar en ese planeta. ¿Eh? O sea que el perispíritu no es igual en todos los espíritus, no es igual en todos los planetas, difiere y cambia en función de la evolución del planeta y en función de la evolución personal del individuo, como luego también podremos comprobar con más detalle. Naturaleza del preespíritu. A ver si somos capaces de explicar esto. Ahí tenemos una explicación que da Andrés Luis en el libro Evolución en dos mundos, que es bastante interesante y acertada. La mente, la mente de la persona, la mente recordemos que no tiene forma, no es material, no está circunscrita al cerebro, sino que es expansiva y que comporta todo lo que es, digámoslo así, el, el núcleo y la estructura del espíritu. La mente elabora las creaciones que le fluyen de la voluntad. ¿De la voluntad de quién? De nuestro propio espíritu. ...buscando en la materia elemental primitiva, el fluido cósmico universal, como acabo de explicar... ...los elementos necesarios para producir los pensamientos... ...uniéndose con el periespíritu a través del centro coronario. ¿Qué es el centro coronario? El centro coronario no es ni más ni menos que el chakra coronario del que hablan los orientales. Nuestro periespíritu está constituido de unos centros de energía... ...digámoslo así, que en Oriente se denominan como chakras que aquí solemos denominarlos como centros de energía, centros energéticos, y esos centros energéticos, pues, son casi 50.000. Pero, digámoslo así, se circunscriben a, a siete principales, el coronario, el frontal, el laríngeo, ¿eh? El, eh, el cardíaco, el esplénico, el umbilical y el, y el genésico o kundalini. Cada uno de ellos realiza una serie de funciones, y entonces... La mente, a través de la voluntad del alma o del espíritu, es capaz de entresacar de la materia primitiva, del fluido cósmico universal del que hemos hablado antes, los elementos para configurar ese periespíritu. Ahí tenemos los chakras. El coronario, el que está arriba, ¿eh? luego tenemos el frontal, luego tenemos el laríngeo, luego tenemos el cardíaco, luego tenemos el esplénico, luego tenemos el umbilical y por último un kundanini. Cada uno de ellos, cada uno de ellos cumple una función y todos no son iguales, cada uno es diferente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el periespíritu es como una cebolla, para que tengamos una idea. Imaginemos una cebolla que tiene muchas capas, ¿no? Muchas capas. La primera cebolla, la primera capa de la cebolla detrás del espíritu que está dentro o el alma, como queramos llamarle, la primera es el cuerpo mental. El... La mente nuestra ya ha elaborado esa, a través de la voluntad esos elementos primitivos y junto al perispíritu el cuerpo mental constituye lo que es el perispíritu en sí. Es decir, es al mismo tiempo creador y colaborador el cuerpo mental, es realmente el que piensa, es donde nacen y surgen los pensamientos porque como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, ni los pensamientos, ni las emociones, ni los sentimientos proceden del cerebro, puesto que las neuronas físicas no tienen capacidad alguna de pensar, son una, digamos, recepción, son como antenas receptoras del pensamiento, de los sentimientos y de las emociones que fluyen y vienen del, del cuerpo mental, del espíritu, que es el que piensa, el que siente, el que se emociona y el que actúa. Bueno, el cuerpo mental es el que da origen al, al, junto con el perispíritu y son los envoltorios principales del espíritu. Luego tenemos el cuerpo causal o cuerpo espiritual. Eh, este cuerpo es donde se almacenan los débitos y los créditos, es lo que los psicólogos llaman el inconsciente. No el inconsciente profundo, sino el inconsciente. En psicología se, se hace la estructura de consciente, subconsciente, inconsciente e inconsciente profundo. El inconsciente es donde nosotros almacenamos todas nuestras actitudes, pensamientos, sentimientos y acciones a lo largo de todas las vidas y de toda la evolución de nuestra alma. Entonces todo eso queda ahí y muchas veces aflora en las distintas vidas creándonos verdaderamente problemas porque no sabemos exactamente de dónde aparecen o dónde afloran o dónde aparecen toda esa serie de cosas. Bueno, es el cuerpo causal o cuerpo espiritual. En otras, digámoslo así, eh, filosofías o religiones, podemos encontrar otras denominaciones que vienen a ser lo mismo. Podemos encontrarnos el cuerpo emocional, podemos encontrarnos el cuerpo astral, podemos encontrar distintas denominaciones. Pero aquí hemos querido hacerlo sencillo dividiendo esa cebolla del perispíritu en cuerpo mental, cuerpo causal y cuerpo vital. ¿Qué es el cuerpo vital? Igual que el cuerpo mental extrae del fluido cósmico universal los elementos necesarios para formar el perispíritu, ¿eh? el cuerpo vital es el doble etérico, es decir, una concepción que hace referencia a esa aura que todos tenemos alrededor de nuestro cuerpo y que si apagáramos aquí las luces y nos concentráramos, veríamos como hay un reflejo que no es ni más ni menos que el reflejo de ese cuerpo vital. Entonces, ese, y que se denomina doble etérico en algunas filosofías, en algunas ideas. Ese cuerpo vital desaparece cuando la persona muere. Es decir, es el que sustenta, el que sustenta la organización celular, el que sustenta el cuerpo físico. Y está extraído también del fluido cósmico universal. Ese cuerpo vital, ese doble etérico, ...cuando nosotros tenemos una persona que está a punto de morir... ...y está permanentemente ahí... ...y llega el momento en que se produce el, el, el, el, el, el, el óbito... ...y la persona fallece... ...poco a poco ese cuerpo vital se va desprendiendo... ...en el mismo momento en que se va desprendiendo ese cuerpo vital... ...la persona, los órganos de la persona empiezan a fallar... ...porque es lo que sustenta la organización celular... ...y también está extraído de, eh, del fluido cósmico universal... ...y es precisamente el que permite la diferencia entre la materia orgánica y la materia inorgánica, es decir, entre los, entre los seres vivos y los, y los seres que no son vivos, inanimados, entre una piedra y una planta, entre una, eh, entre una roca y un perro, entre la diferencia, lo que hace que las células vivan es el fluido vital que determina o que ofrece el cuerpo vital. ¿Vale? Luego, en, la, en el turno de preguntas, si tenéis alguna duda, lo podemos, lo podemos comentar, ¿vale? Bien, como decía anteriormente, los centros de fuerza o chakras, cada uno cumple una función. Los hay que son psíquicos, los hay que son emocionales y los hay que son vegetativos. Por ejemplo, los psíquicos pues son precisamente los tres de la cabeza. El coronario, que precisamente es el que conecta con la parte superior de, de las fuerzas energéticas y espirituales. Los emocionales, que son el cardíaco y el esplénico, y los vegetativos, que son el umbilical, que es el responsable de todo el mecanismo neurológico de nuestro intestino, de nuestro estómago, y el kundalini o genésico, que es precisamente el chakra o el centro de energía sexual, el que ...acumula y puede transmutar la energía sexual... ...y que permite la reproducción y permite la vida... ...también es muy importante. Entonces, podemos entrar en distintas explicaciones... ...en distintas eh, denominaciones... ...en función de la escuela que hable, de la que hablemos... ...para explicar esto. Pero he querido resumirlo de esta manera... ...porque no es objeto tampoco irnos con demasiadas ideas... ...sobre esto. Saber que el perispíritu es una cebolla... ...que actúa de esa forma y que es semimaterial es lo importante, y que a través de nuestros chakras se canalizan toda esa serie de energías, y que como vemos ahí en el cuerpo causal, los hindúes le dicen que cuando el perispíritu se presenta lleno de luz es porque se trata de un espíritu elevado que lo presenta depurado y brillante, mientras que las almas atrasadas, los espíritus perversos, malévolos y realmente de baja condición, presentan un perispíritu ...como ropa sucia... ...no sé si alguien ha oído hablar la expresión del alma negra... ...pues es lo mismo, el alma negra... ...el alma no tiene forma, el espíritu no tiene forma... ...¿cuál es la forma que se manifiesta... ...al ver un alma negra? ...la forma del perispíritu, perispíritu lleno de esa suciedad... ...que le producen... ...precisamente los pensamientos innobles... ...las actitudes incorrectas... ...etcétera, etcétera... ...y que hay que purificarlo y lavarlo... ...con el esfuerzo de la reencarnación. ...bueno, una cosa muy interesante... ...el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, dejan de existir con la evolución del espíritu. Cuando el espíritu llega a la perfección, ya no necesita de un perispíritu para... ...reencarnar porque ya no reencarna, lleva ya milenios sin reencarnar... ...la reencarnación es un proceso de la evolución... ...no toda la vida se está reencarnando, no dentro de miles de millones de años... ...se sigue reencarnando, no, no. La reencarnación cumple la función... ...de dar experiencias a la persona, al alma humana... ...para que se vaya desarrollando en inteligencia y en moralidad... ...pero una vez ya esa función se ha superado y una vez el espíritu... ...ha superado esos mundos en los que va reencarnando... ...para adquirir experiencias y superarse y mejorarse ya no necesita reencarnar, y su peri va depurándose, se va haciendo cada vez más sutil, menos denso, se va haciendo, se va llenando de luz, va necesitando reencarnar en mundos, como he comentado antes, menos densos, más sutiles, más suaves, donde la materia apenas tiene ya importancia, donde el pensamiento, la voluntad del espíritu dirige conscientemente el peri y se maneja de esa forma. Entonces, también el peri al llegar en las últimas etapas de la evolución del ser humano y llegar a etapas ya de perfección relativa, evidentemente, deja de cumplir su función y el cuerpo mental exactamente igual. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Pues que ese perispíritu que nosotros hemos utilizado y hemos depurado y ese cuerpo mental que hemos usado para llegar a esa perfección donde ya estamos vibrando en amor, ¿eh? eso vuelve otra vez al fluido cósmico universal de donde surgió ...para poder ser aprovechado nuevamente, según nos explica André Luis en el libro Evolución en dos mundos. ¿Cuáles son las funciones y propiedades del perispíritu? Pues vamos a verlas. En primer lugar tenemos que saber que es un cuerpo energético. Ahora veremos, a continuación, en la, próxima, en la próxima diapositiva, veremos las evidencias científicas que hay de este cuerpo energético. Porque también las hay, y muy importantes... Pero en primer lugar vamos a ver las funciones y propiedades que tiene. ¿Qué propiedades tiene el perispíritu? La primera es semimaterial. Está constituido de una materia sutil. Como hemos explicado, tiene moléculas espirituales y moléculas físicas. Por eso puede interpenetrar e interconectar el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Si no tuviera subsustancia de ambos, no podría interconectar ni servir de puente entre el alma y el cuerpo físico. No lo podría hacer. ...sin embargo, precisamente está constituido de una materia sutil... ...que apenas percibimos, pero que los elementos electrónicos... ...y las investigaciones que a continuación veremos, sí la detectan. Está constituido de materia sutil, es invisible... ...aunque transitoriamente puede hacerse visible... ...en los fenómenos de materialización, en los fenómenos de ectoplasmia... ...en los fenómenos de apariciones, cuando se ve una aparición... ...¿por qué ocurre eso? Precisamente porque es el periespíritu... ...el que se hace visible, el alma no se puede ver, el espíritu no tiene forma... No tiene sexo, no tiene ningún tipo de condición eh, morfogenética. Entonces, es, en algunos momentos se puede hacer visible. Es expansible, es decir, se proyecta fuera del cuerpo, porque no está circunscrito al cuerpo físico. Se proyecta fuera del cuerpo. Cuando dormimos, nuestro perispíritu se marcha con nuestro espíritu y no tiene ningún problema. Cuando realizamos un viaje astral, conscientemente, automáticamente, nuestro perispíritu coge su espíritu y se marcha fuera. ¿Eh? Se marcha y se puede ir a miles de kilómetros, o ir a otro planeta y volver sin ningún problema. Está unido siempre al cuerpo físico por lo que se denomina como el cordón de plata, pero es expansible, el perispíritu se puede expandir, puede ir donde quiera. ¿eh? Y luego puede también expandirse en función de la evolución de la persona, como llegar a albergar, digámoslo así, dentro de un campo de actuación enorme, lo que se denomina precisamente un campo áurico, donde influencia, magnetiza y profundiza en una serie de cosas y moviliza una serie de energías que las personas que no vemos nos quedamos total y absolutamente sorprendidos los fenómenos psíquicos los llamados milagros, que no son tales, se producen precisamente mediante fenómenos psíquicos de expansión del peri-espíritu. Esos grandes personajes que hemos visto en la historia, que aparece, que aparentemente han hecho milagros, que no son ningún milagro, tienen su explicación dentro de las leyes que marcan el tema del peri-espíritu y de las energías y los fluidos espirituales, pues precisamente los han podido hacer porque su expansión peri-espiritual era tan grande, tan enorme, que abarcaba en algunas ocasiones, en algunas ocasiones hasta kilómetros de donde ellos estaban. Por eso cuando alguien se acercaba a estos personajes, un Buda, un Jesús de Nazaret, un Francisco de Asís, cuando alguien se acercaba a una distancia prudencial de ellos, sus actitudes, digámoslo así, malévolas o sus actitudes, si eran personas perversas, automáticamente quedaban neutralizados, porque la acción magnética y fluídica del perispíritu de esos personajes realmente les impedía realizar determinadas cosas que no hubieran hecho de otra forma. Por lo tanto, es expansible, tiene una expansión extraordinaria el perispíritu. Es hipersensible, ¿por qué es hipersensible? Porque como hemos dicho antes, el, espíritu no, el perispíritu no piensa, es una herramienta de qué? De nuestro cuerpo mental, de nuestro espíritu que es el que piensa. Entonces, constantemente, conforme nosotros estamos pensando, estamos impresionando nuestro perispíritu que está conformado de unas energías, y automáticamente, en función de la naturaleza de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, condicionamos la estructura de nuestro perispíritu, la podemos modificar. ¿Eh? No solamente es hipersensible por nuestra energía mental o emocional, sino también por la acción magnética o hipnótica. Cuando alguien se somete a un hipnotizador... El hipnotizador, ¿dónde trabaja? El hipnotizador lo que hace es que intenta controlar su mente, aunque nunca la controla, pero la fuerza magnética o energética del hipnotizador para controlar la voluntad del hipnotizado se transmite a través del de campo peri-espiritual. Es ese campo donde se originan y se mueven todas esas energías de ese cuerpo energético que se compone. Es plástico, es plástico. ¿Por qué? Porque modifica su apariencia con los cambios biológicos y las experiencias paranormales. Cuando nosotros, nosotros hoy nos demuestra la ciencia que cada siete años tenemos un cuerpo nuevo. Nuestras células están muriendo y creándose, muriendo y creándose, constantemente regenerándose. Cada siete años tenemos un cuerpo nuevo. Constantemente, cada 25 o 30 minutos, cambiamos no sé cuántos millones de matías, nuestra sangre se renueva, nuestras células se modifican. Esto está demostrado por la biología actualmente y por la medicina. Entonces, cuando nosotros cambiamos, nuestro periespíritu cambia, claro que sí. Porque no es el perispíritu que está subordinado a los cambios biológicos, sino que son los cambios biológicos los que están subordinados a la energía celular del perispíritu. Porque el perispíritu también tiene una constitución celular psíquica, tiene unas energías, porque es como un doble, que afectan precisamente mediante los fluidos y las energías de nuestros pensamientos y nuestras emociones a todos nuestros órganos del cuerpo. De ahí que el padre de la medicina, Hipócrates, decía que no existen enfermedades, sino que existen enfermos. La persona que está mentalmente enferma, sentimentalmente eh, deteriorada, emocionalmente eh, perturbada, lógicamente, antes o después, sus órganos enferman, aunque no tenga una causa externa, porque las energías periespirituales afectan a los órganos del cuerpo físico y somatizan las enfermedades, las hacen aparecer en el cuerpo físico. Por lo tanto, los cambios biológicos se exteriorizan también y el perispíritu cambia. Y con las, con las experiencias paranormales ya está demostrado también desde hace bastante tiempo. Cuando alguien tiene una experiencia paranormal o mediúnica, cuando una mediunidad está trabajando, se ha demostrado precisamente que hay una actividad neuronal completamente diferente, que se ilumina precisamente la glándula pineal cuando se está trabajando. Cuando se deja de ese trabajo o esa facultad, automáticamente la glándula pineal vuelve a su ser. No es que crezca, no crece. Crece la luminosidad ...de esa facultad. En esos momentos, el perispíritu, a través de la glándula pineal... ...realiza un, una condensación de energías que produce toda esa serie de fenómenos. Entonces, las experiencias paranormales, los fenómenos psíquicos... ...los fenómenos mediúnicos, los fenómenos anímicos... ...todos, absolutamente todos, modifican el perispíritu. Irradia, irradiación a su alrededor, forma una aura luminosa... ...que se dilata o se contrae por el pensamiento... Esto lo hemos visto siempre en las imágenes de los santos, cuando les ponen el aura, ese el nimbo, ese eh, lleno de luz. ¿Qué es eso que les pone Pues no es ni más ni menos que el aura. ¿Y el aura qué es? No es ni más ni menos que el reflejo del preespíritu. Cuando una, una persona está elevada espiritualmente y tiene sus energías, sus pensamientos ordenados, sus emociones controladas y tienen un nivel o un tono moral alto, nuestro nivel vibratorio, puesto que los pensamientos y los sentimientos y las emociones son energía el nivel vibratorio de esos pensamientos, y de esas emociones, lo que hacen es que mantienen un tono energético saludable y eh, realmente producen esa aura luminosa, esa aura limpia, producen ese efecto de colores del aura. Mientras que cuando los pensamientos son negativos, cuando están llenos de rencor o de odio, cuando las emociones son perturbadoras, automáticamente el aura se contrae. En función de lo que pensamos y lo que sentimos, automáticamente el perispíritu hace su trabajo. Estas son las propiedades más importantes. Hay más, pero son las más importantes: semimaterial, invisible, expansible, hipersensible, plástico e irradiación. Y luego tenemos las funciones. ¿Cuáles son las funciones del perispíritu? Fundamentalmente cuatro: individualización. ¿Por qué? ...porque no hay un perispíritu igual a otro... ...somos individuales... ...igual que espiritualmente somos únicos e individuales... periespiritualmente somos únicos e individuales... ...organización, ¿por qué? ...porque el perispíritu, como veremos a continuación... ...es el molde organizador biológico del cuerpo físico... ...es, como me ha comentado hace rato un compañero... ...el configurador del, del cuerpo físico... ...la estructura del cuerpo físico... ...luego lo veremos con detenimiento... ...es el sustentador de la vida porque las energías periespirituales del fluido vital del que hemos hablado es lo que permite que sigamos viviendo. En el momento en que el alma se marcha con el periespíritu, automáticamente lo que daba vida al cuerpo físico deja de funcionar y la persona muere. Los órganos pierden el fluido vital y automáticamente muere. Por eso es el sustentador del cuerpo físico. Y es un instrumento, instrumentación, ¿por qué? Porque es utilizado por otros periespíritus en determinados momentos para manifestarse, para manifestarse en el cuerpo físico, para poder realizar los fenómenos paranormales, para otra serie de cosas. Es un instrumento del espíritu para poder manifestarse en esta tercera dimensión en la que nosotros nos encontramos. A menor densidad desarrolla mayor luminosidad y es proporcional esta a la pureza del espíritu. Cuando el alma humana, cuando nos encontramos con espíritus puros, espíritus elevados, espíritus que han alcanzado por sí mismos, por sus propios merecimientos, una... Eh, condición elevada espiritual, lógicamente ese perispíritu está depurado porque sus pensamientos nobles, sus sentimientos de amor de entrega y de altruismo son tan potentes y tan fuertes que el perispíritu es un reflejo, ni más ni menos, de esos pensamientos y de esas emociones y entonces ese perispíritu es más luminoso y es proporcional a la pureza del espíritu. Bueno, vamos a ver algunas evidencias científicas. Antes de pasar a las evidencias científicas que voy a demostrar aquí, voy a aquí, me gustaría hablar de que el preespíritu ha podido localizarse eh, ya con instrumentos medibles, mensurables, eh, desde el siglo XIX. Concretamente, eh, en el siglo XIX había un doctor en Francia que se llamaba el doctor Baraduc, que tuvo una experiencia muy interesante. Él vio morir a su hijo y en el momento en que su hijo moría vio como una luminosidad que salía de su cuerpo. ...que era el cuerpo vital, que se iba con el espíritu... ...y vio esa luminosidad, y eso le causó un shock tremendo... ...de tal forma que él se propuso investigarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Dio la casualidad de que su mujer estaba en fase terminal... ...y él se propuso... ...llegado el momento de la muerte de su mujer, de su esposa... ...investigar aquello que había ocurrido con su hijo. Y efectivamente, puso ahí unas cámaras muy rudimentarias... ...porque en el siglo XIX, pues imaginaron las cámaras tan rudimentarias que había... ¿no? ...de fotografía ...y pudo fotografiar el espíritu de su mujer conforme salía del cuerpo. ¿Eh? Eh, Baraduc fue muy criticado en aquellos momentos, fue contemporáneo de Kardec, fue muy criticado en aquellos momentos, en una sociedad todavía donde no se conocía, digámoslo así, muchas investigaciones de las que hoy ya se conocen, pues evidentemente eh, fue muy criticado, pero él afirmó que todo aquello era cierto y que él eh, no tenía duda. Él pudo incluso eh, realizar algo muy interesante, que fue colocar a su mujer antes del momento de la... eso en una balanza, y pudo comprobar que el peso de la mujer, de su mujer, antes de morir y cuando ya había fallecido y había salido ese, ese aura, ese espíritu que había salido de su mujer, pudo comprobar que había una diferencia de, de peso que él estimó en 21 gramos aproximadamente. ¿Eh? Pudo pesar y pudo fotografiar ese hecho. Posteriormente, esto ya es un hecho conocido. Posteriormente dos doctores muy importantes de Estados Unidos, el doctor Bedford y Kessington, empezaron a hacer investigaciones con, con personas en proceso de muerte terminal. Consiguieron las autorizaciones y ellos hacían eh, una serie de investigaciones donde estaba la persona que estaba falleciendo, y al lado, en en, en una en una, una sala de al lado, unas paredes, colocaban un una persona paranormal, una persona con facultad, una persona con mediunidad, para poder captar si realmente había alguna energía que saliera de ese cuerpo y que realmente pudiera afectar y tal. Y dieron realmente con resultados extraordinarios. Ellos denominaron a ese ente que se marcha cuando la persona fallece como sinergia, una energía consciente y perdurable. ¿Por qué consciente? Porque algunos de ellos incluso pudieron... ...y afectaron, intervinieron a través de esos de esos fenómenos mediúnicos... ...en las personas paranormales que estaban en el, otro, en el otro lado... ...y que no tenían conocimiento ninguno ninguno de la persona que estaba falleciendo. Y aquellas personas dieron los conocimientos, explicaron quién era, etcétera, etcétera. Se pudo constatar y también pudieron constatar que era una energía que no se diluía... ...que no se diluía en el tiempo, costaron también el peso, la fotografiaron, etcétera, etcétera. Ellos le llamaron, como digo, con ese calificativo, sinergia, energía consciente y perdurable, porque eh, comprobaron que esa energía no se destruía, no, no digámoslo así, no se diluía, seguía cohesionada y partía, al cabo de un tiempo, completa y absolutamente unida. ¿eh? Entonces, ellos le llamaron de esa forma. Bueno, esos fueron algunos de los experimentos que hubo. Luego también se empezó con la transcomunicación instrumental eh, y... Eh, con Jurgeson, etcétera, y eso son ya otra, otras explicaciones que a través de los aparatos se puede captar también el perispíritu, se pueden recoger sonidos, se pueden recoger voces a través de la psicofonía, etcétera, etcétera, etcétera, se puede ver a través de aparatos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos, no nos interesa esto, simplemente que sepamos que existe. En cuanto a la evidencia científica de ese campo energético, de ese cuerpo del que estamos hablando, intermedio entre el espíritu y la materia, pues ahí tenemos el aura, que es lo que hemos comentado antes, como el aura, según Divaldo, dice aquí, el aura de los seres vivos proviene de la irradiación del espíritu, ya lo hemos explicado, exteriorizándose por el cuerpo físico a través de del periespíritu. Si no hubiera un periespíritu, no se podría exteriorizar el aura, la irradiación del espíritu. Bueno, hay que irse a ver a este señor, el señor Simeon Kirlian, que en 1939, junto con su esposa, en la Unión Soviética, por un accidente, ellos eran fotógrafos de protección y por un accidente pues fotografiaron una serie de eh, elementos vivos, hojas, eh, manos, etcétera, Y descubrieron precisamente la radiación del periespíritu. Esa irradiación no solamente está en los seres vivos, en, los, en el humano, en el hombre. Está también en los seres inanimados. Está, por ejemplo, en las plantas. ¿eh? Está, por ejemplo, en los animales unicelulares, en los protozoos, en, la, en las amebas etcétera, etcétera. Todo aquel ser vivo que contenga un fluido vital presenta una radiación. Las plantas están vivas, son seres vivos, son seres sintientes, es decir, sienten también. ¿eh? Entonces, Kirlian fotografió precisamente todo esto y fue una evidencia, una demostración clara de precisamente el, el perispíritu o el aura, el aura que irradia el perispíritu. Pero lo importante viene ahora. En la Unión Soviética siguieron una serie de investigadores, biólogos, psicólogos, físicos, con el estudio del perispíritu, y entonces empezaron a denominar de que el hombre, aparte del cuerpo físico, a través de las auras, a través de esto de las auras, empezaron a darse cuenta de que había un campo energético ¿eh? que ellos denominaron como campo bioplásmico. Es decir, no saben qué es pero ese campo bioclásmico, campo bioclásmico, bioplásmico dota de energía al cuerpo físico y todas las personas lo tienen, absolutamente todas. Y fueron una de las primeras investigaciones que se realizaron en el siglo XX. Posteriormente llegó un señor de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, llamado Harold Saxon Burr, y demostró lo que son los campos electrodinámicos. Él cogió, digámoslo así, células vivas, y cogió animales, y demostró que los reflejos y que las células tienen un campo eléctrico o electromagnético a su alrededor, que él denominó como campo electrodinámico, que lo que hacen es cohesionar esas células y darle vida. Él le llamó campo electrodinámico. Es lo mismo que estamos hablando, es el perispíritu explicado de forma científica. Posteriormente, ya a mediados del siglo XX, ya en la segunda parte del siglo XX, llegó el ingeniero... El, ...llegó el ingeniero Hernani Guimarães Andrade, en Brasil, y él denominó a ese campo como campo biomagnético. ¿Por qué? Porque él estuvo investigando también con seres vivos y se dio cuenta que ese campo eh, ejercía una influencia no solamente de cohesión celular que es lo que hemos hablado antes, de mantener la vida del cuerpo físico, ¿no? sino que al mismo tiempo se veía influenciado por corrientes magnéticas y fluídicas externas e internas. Él puso el ejemplo famoso del cartón y las limaduras de hierro. Entonces explicó que si nosotros tenemos un cartón y ponemos encima del cartón una serie de limaduras de hierro dispersas y por debajo del cartón colocamos un imán, conforme vamos subiendo el imán hacia el cartón, la acción magnetizadora del imán lo que hace es que unifica las limaduras de hierro, las une, las, las condensa. Ese mismo trabajo, ese mismo campo es lo que hace el periespíritu respecto al cuerpo físico. Es decir, es un imán, es un campo magnético, electromagnético, que unifica y cohesiona las células del cuerpo físico. ¿eh? Entonces, él lo llamó campo biomagnético. Y por último, una investigación de este siglo ya, del siglo XXI, el doctor Rupert Sheldrake habló de los campos morfogenéticos. No solamente ese periespíritu, ese cuerpo o ese campo biomagnético es capaz de unificar las células y mantenerlas, sino que modifican la forma. De ahí la palabra, el palabra ese de morfogenético no solamente modifican la forma de los genes, sino que al mismo tiempo Sheldrake habla de resonancia mórfica, que no es ni más ni menos que la memoria celular que se encuentra en ese campo y que va pasando vida tras vida en los distintos cuerpos que anima ese campo. Es decir, lo que estamos hablando, reencarnación, el perispíritu, va modificando, va .nutriendo, va imprimiendo en cada cuerpo físico. cuando va reencarnado, las características que son propias. Hoy ya, eso es una demostración científica. a través de los campos morfogenéticos y la resonancia mórfica de Sheldrake. Para ir a una cosa más sencillita. Divaldo nos dice. en este libro, actualidad del pensamiento espírita. el perispíritu. estimula las células. conforme las necesidades del karma. ...obedeciendo la ley moral de la causa y el efecto. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que la ley de evolución... ...y de la reencarnación se rige por la ley de causa y efecto. Lo que se hace se recibe... ...en esta o en vidas posteriores. Hoy somos el resultado de lo que hicimos ayer... ...y el día de mañana seremos en función de lo que hagamos hoy. Es una ley impepinable... ...que eh, figura en todos los campos del universo físico y espiritual. La ley de acción y reacción. Entonces... Quien a hierro mata, a hierro muere, conforme actúes, así recibirás, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. Entonces, el perispíritu, cuando se reencarna, que lo vamos a ver ahora a continuación, y conforme a las necesidades de nuestro karma particular, a lo que debemos del pasado, estimula las células y obedece de esa manera a las leyes de causa y efecto, que rigen en todos los espíritus por igual. Nos ayudan a progresar. No es, una rey, no es una ley punitiva que nos castiga, es una ley educativa que nos corrige en aquello que hicimos mal para que lo hagamos bien a partir de ese momento. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver a continuación. El ADN, que no es ni más ni menos que la estructura íntima de los genes. Los genes están compuestos de ADN, el ADN eh, ...es un campo de energía exteriorizado por el perispíritu... ...en su función organizadora del cuerpo físico. Hemos dicho que esos campos de los que hablábamos... ...que es el mismo perispíritu... ...son los que organizan el cuerpo físico... ...los que estructuran, los que configuran el cuerpo físico. Pues bien, el ADN... ...es el campo de energía que permite... ...que el perispíritu se or organice el cuerpo físico de una manera... O de otra. Ahí tenemos un poco eh, el espíritu, digámoslo así, o la, el periespíritu, mejor dicho, con las energías, los chakras ahí que se ven difuminados y como todo ello dentro de un campo electromagnético, que es el campo propio del periespíritu y morfognético, que da la forma. Hemos comentado antes que el perispíritu es el sustentador y organizador de la célula de la vida celular. ¿Cómo lo hace? Pues según pone ahí, el perispíritu recibe las órdenes del espíritu, del alma, las transmite al organismo, ejerciendo su acción sobre el sistema nervioso central y de ahí al cerebro. El cerebro es el receptor de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos. En función de la naturaleza, de sus pensamientos, emociones y sentimientos... ¿Se reciben un tipo de energía o se reciben otra. Tenemos un perispíritu más sano y un cuerpo físico más sano, más saludable u otro. Entonces, ese campo energético electromagnético mantiene cohesionado como el imán la vida celular y al mismo tiempo transmite las órdenes. Y ahora vamos a lo que estábamos hablando, el MOB, el modelo organizador biológico, es la configuración de la reencarnación, la configuración básica de la reencarnación. ¿Cómo se produce esa configuración? Sabemos que eh, cuando una persona va a reencarnar, puesto que está compuesto de alma y periespíritu, o de espíritu y periespíritu, como queramos, se acerca... ...a la madre, a la que va a ser la madre... ...concretamente, y el periespíritu... ...no el espíritu, el espíritu siempre queda fuera ...el periespíritu empieza a imantar... ...lo que es el óvulo... ...se empieza a acercar a la parte al aparato genésico de la madre... ...ahí empieza a imantarlo mediante sus corrientes magnéticas... ...no hace nada más que imantarlo, que acercarse a ella... ...nada más que a eso, al periespíritu de la madre... ...influenciando el chakra genéxico... ...eso se llama aproximación... ...luego llega la ligazón... ...¿cómo se liga eso?... ...pues se liga cuando se produce el acto de la fecundación... ...y el esperma va a llegar al óvulo... ...se produce esa ligazón... ...del perispíritu que está imantando al óvulo... ...y que atrae por sintonía vibratoria... ...el esperma correspondiente... ...de los más de 200 millones de espermas que llegan al óvulo... solo uno va a ganar... solo uno va a llegar... ...¿cuál llega? ...llega aquel que se ha atraído energéticamente... ...por el perispíritu del reencarnante. ¿Por qué? Porque es el más afín a ella. Porque ahí se produce lo que se denomina la ley de atracción... ...que es otra ley universal, tanto en física... ...como en química, como en las leyes espirituales. ¿Y qué significa la ley de atracción? Que el semejante atrae al semejante. Pues esto es así. En la vida celular, en la vida espiritual, exactamente igual. El espíritu del que va a reencarnar... ...atrae por sintonía vibratoria el esperma que precisa para fecundar el óvulo y que empiece a formarse la mitosis celular y en ese momento se forma el cuerpo del niño, empieza a formarse el cuerpo del bebé dentro de la madre. Una vez atraído ya se produce la concepción y a continuación, bueno, unos momentos antes se produce la reducción del perispíritu, el perispíritu no puede eh, trabajar, digámoslo así, eh, directamente si no hay una reducción vibratoria, y la transferencia de aquellos archivos espirituales, mentales, psicológicos que tiene la persona que trae el espíritu de la persona a través del perispíritu al nuevo niño, al nuevo ser reencarnante. Si nos fijamos en aquella en aquella diapositiva de allí veremos un bebé, cómo eso es precisamente la reducción del perispíritu. Un bebé cómo va en una especie de cadencia, vemos un hombre que va reduciéndose poco a poco poco a poco hasta que llega al bebé, al niño. Así es como se produce la, red, la reducción, precisamente, del perispíritu antes de reencarnar. Pongamos un ejemplo ya real. En el libro Sexo y conciencia, Divaldo explica un ejemplo que le ocurrió a él personalmente. Cuando él comenzó a hacer los desdoblamientos espirituales, su mentora, Gianna de Angelis, le dijo un día, vente que vamos a presenciar un fenómeno de reencarnación, vamos a ayudar en un proceso de reencarnación, y él, el estado espiritual, él acompañó a su mentora y fueron a ver un proceso de reencarnación, cómo se producía. Llegaron a una casa y llegaron a un salón donde había una serie de espíritus y allí esperando, precisamente, para reencarnar. Divaldo se fijó en ese momento de que había allí una chica joven, de unos 20, 22, 23 años, que era precisamente la reencarnante, la que iba a reencarnar, y allí estaban todos esperando. ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando a que el matrimonio en un salón, en una habitación continua, eh, precisamente terminaran el acto sexual para poder entrar y no interrumpir la intimidad de la pareja. Porque cuando hay una buena vibración y cuando hay amor y cuando hay afecto entre los cónyuges, los espíritus, respetan la intimidad. ...precisamente de las personas... ...y ellos estaban esperando a que ellos terminaran el acto sexual... ...porque la, la, la, la, la chica ya sabía que iba a reencarnar... ...por la planificación espiritual que tenía... ...y ahí estaban todos esperando. Bien, cuando terminaron el acto entraron, a la, entraron a, la, a la habitación... ...ya estaban durmiendo los dos cónyuges... ...y en ese momento empezó a producirse el proceso. Uno de los espíritus que estaba allí... ...que era un técnico especialista en reencarnación... ...se acercó a la chica... ...todo esto lo explica divaldo porque lo vio... Se acercó a la chica y la acompañó hasta la, hasta la madre. Precisamente la acercó precisamente al, al, a la parte genésica de la madre. Y antes de acercarla empezó a ejercer sobre ese espíritu una serie de fluidos magnéticos ¿eh? que lo que hizo fue precisamente eso que estamos viendo ahí. ...la chica, de tener una configuración periespiritual de 25 años... ...se fue reduciendo, reduciendo, reduciendo... ...hasta aparecer una niña de dos o tres años. ¿eh? Entonces, ya apareciendo una niña de dos o tres años... ...la acercó, precisamente con todo el amor del mundo... ...lo acercó al aparato genésico de la madre. ¿eh? Y todos sabemos, por la biología... ...de que desde el momento que se produce el acto sexual... ...hasta que se produce la concepción... ...pasan algunas horas... ...durante ese transcurso... ...el perispíritu de la niña... ...ayudado por aquellos que le estaban ayudando a reencarnar... Estuvo, ...estaban magnetizando el óvulo... ...hasta que llegó un momento en que se acercaron... los, ...físicamente ya se acercaron... ...los espermatozoides para fecundar el óvulo... ...en ese momento, antes de que... ...se produjera la fecundación... Divaldo pudo ver cómo de la niña... ...que momentos antes había sido... ...momentos antes había sido una joven de la niña salía de su chakra coronario un haz de luz que iba y conectaba directamente con uno de los más de 200 millones de espermatozoides que llegaban al óvulo y ese espermatozoide fue el que llegó en primer lugar al óvulo fecundó el óvulo y dio origen a la mitosis celular es decir, dio origen a la concepción a partir de ese momento el perispíritu de la niña ya está unido al óvulo y al y al esperma, se produce, a partir de ese momento, en el cigoto, la célula huevo, a continuación la mitosis celular, y empieza el fenómeno de la reencarnación. El espíritu está fuera, unido a su propio piel espíritu, no está dentro, porque el proceso de la reencarnación no es completo hasta que se produce el nacimiento del niño. Cuando el niño nace, es cuando el espíritu que está fuera durante nueve meses, automáticamente se acopla a su propio piel espíritu, al que está unido desde el principio. Bien. Explico esto porque esto que estamos explicando aquí de forma técnica, Divaldo lo explicó de forma real lo que él mismo pudo ver. ¿eh? Así es como se produce la reencarnación, así es como venimos a la Tierra. No todos, ¿por qué? Porque eso ya fue una reencarnación precisamente de un espíritu de mediana evolución. Los espíritus malvados, los espíritus perversos, muchas veces no reencarnan bajo estas condiciones, reencarnan muchas veces por automatismos. Automatismo, es decir, ellos se niegan a reencarnar, mueren y posteriormente necesitan expurgar y pasar por situaciones difíciles y precisamente muchas veces es como a los niños, tenemos que obligarlos a que pasen por determinadas situaciones para que corrijan esas actitudes que realmente necesitan corregir, si no el día de mañana se van a convertir en, en, en personas no deseables. Pues lo mismo ocurre con los espíritus perversos, los espíritus que no quieren reencarnar, que fallecen, y no quieren reencarnar porque saben lo que les espera por los crímenes cometidos. Entonces, algunos de ellos son obligados a reencarnar mediante automatismos, pero los espíritus de mediana evolución como nosotros reencarnamos de la forma en la que acabo de explicar. Y para terminar la explicación, podemos decir que el periespíritu no el alma, el perispíritu moldea el futuro cuerpo utilizando los recursos genéticos de los padres, adaptándolo a las vibraciones derivadas de sus actos morales y comportamientos mentales, Es lo que estamos hablando. Cuando es atraído ese perispíritu y se produce la, se produce la concepción, automáticamente el, el preespíritu utiliza la genética del padre y de la madre, del esperma y del óvulo, la genética de ellos, evidentemente, genéticamente es heredero de su padre y de su madre, pero espiritualmente no, porque mediante su vibración espiritual ha traído en el esperma aquel que es condicionando los actos morales y comportamientos mentales del pasado. Es decir, él va a condicionar el espíritu a través del Espíritu, va a condicionar, ese cuerpo, el desarrollo de ese cuerpo, ¿en base a qué? En base a la planificación espiritual que trae a la Tierra en esa existencia, en esa encarnación. ¿Eh? Bueno, eh, ¿se va entendiendo un poco? ¿Eh? Salud y periespíritu. Prácticamente todas las molestias tienen sus raíces en el periespíritu. ...en lo que decía Hipócrates... ...y lo que le confirmaron los espíritus a Kardec. Ahí tenemos el cuerpo con los chakras... ...el acto de efecto que tienen los chakras. ¿eh? El coronario, el mental, el laríngeo... El... ...todos, absolutamente todos. Es un efecto expansivo, es decir... ...a través del periespíritu los chakras son los centros de energía... ...pero es el periespíritu el que exterioriza a través de los chakras... ...los pensamientos y la energía... Positivas, nobles, altruistas o deletéreas, mórbidas, negativas, que van directamente a las células físicas, las enferman o, o las restablecen, si son saludables esos pensamientos y esas emociones. ¿vale? Los pensamientos desordenados y perturbadores influencian los chakras, que estamos viendo ahí, generando las causas de la angustia, del pánico, de la ansiedad, del nerviosismo, la insatisfacción. ¿Alguien sabe cuál es la enfermedad del siglo XXI? Pues no son las enfermedades coronarias. Es la depresión, exactamente. Hay más de 500 millones de personas diagnosticadas por depresión. ¿Y de dónde proceden las enfermedades mentales? Precisamente del ser que, que tiene una mente y que piensa, del alma humana, del espíritu humano. Hoy en día, según las estadísticas, cuando vamos al médico... El 80% de las enfermedades o patologías que nuestro médico detecta tienen que ver con la relación cuerpo-mente. Solamente un 20% son enfermedades derivadas de nuestro exterior, de contagio, de microbios que hayamos cogido y tal. Pero el 80% de las enfermedades tienen que ver con la exteriorización o somatización de pensamientos desordenados, emociones tóxicas, sentimientos innobles, que en bucle alimentan con energía negativa nuestras células y producen la somatización de esas enfermedades. ¿Por qué? Porque hemos de saber que al igual que nosotros necesitamos una atmósfera para respirar aquí en la Tierra, porque tenemos un cuerpo físico y si no pudiéramos respirar nos moriríamos, el espíritu necesita de los fluidos espirituales en el plano espiritual. La atmósfera que el espíritu necesita, que el alma necesita y que el perispíritu precisa, son los fluidos espirituales. Y los fluidos espirituales no son ni más ni menos que el vehículo del pensamiento. Conforme nosotros pensamos o sentimos, dirigimos una energía o un fluido espiritual que nos afecta primero a nosotros y luego al exterior. Entonces, eso no lo podemos evitar. Es nuestra constitución periespiritual. Y los fluidos espirituales son moldeables se pueden modificar, por sí mismo no tienen ninguna cualidad, es en base a cómo pensamos, a cómo sentimos y a cómo lo dirigimos, el que constituye una energía periespiritual positiva o negativa, sucia o limpia, brillante u oscura, y todo eso se refleja en ese cuerpo intermedio que llamamos periespíritu. Los pensamientos desordenados y perturbadores influencian los chakras y a través de los chakras las células físicas enferman. ¿Cómo creen ustedes que se reactiva la energía del cuerpo físico a través de las terapias alternativas? Pues a través del cuerpo periespiritual. ¿Dónde actúa la acupuntura china? En los más de 50.000 puntos, que son chakras pequeñas, que reequilibran... La energía mórbida o deletérea derivada de nuestros pensamientos y emociones desordenadas la reequilibra y la ponen en marcha. ¿Qué es el Reiki? El Reiki actúa precisamente con energía biomagnética sobre el campo bioenergético o periespiritual. ¿Qué es el Suitsu japonés? Exactamente lo mismo, trabajan los puntos del periespíritu no del cuerpo físico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿Eso significa que el reiki, el shiatsu y eh, la acupuntura van a solucionar nuestra enfermedad? No. Van a aliviar el síntoma durante un tiempo, pero si nuestros pensamientos y nuestras emociones no se transforman moralmente y siguen pensando de la misma manera y seguimos sintiendo de la misma forma negativa que dio origen a la enfermedad, al poco tiempo volveremos a enfermar no nos curarán, aliviarán nuestros síntomas, pero no nos van a curar, porque la curación, la auténtica curación, deriva, como he dicho, del pensamiento y de la emoción que los fluidos espirituales trasladan a través de nuestro perispíritu a todo nuestro organismo celular en el cuerpo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, como los sentimientos y las emociones nobles. ...como la caridad, el perdón, el amor... ...armonizan y equilibran... ...generando salud, es la parte contraria... ...cuando nosotros pensamos bien... ...cuando nos dedicamos a ayudar a los demás... ...cuando tenemos sentimientos nobles... ...cuando no, no caemos precisamente en la maledicencia... ...ni caemos precisamente en el vicio... ...ni en las pasiones desordenadas... ...cuando pensamos siempre bien de los demás... ...y no pensamos mal... ...todo eso... ...son energías positivas que nuestros pensamientos... ...y nuestros sentimientos canalizan... ...y nos ayudan a reequilibrar... ...precisamente nuestra estructura periespiritual ...y nuestra estructura celular física... ...los órganos, el corazón, el bazo, el, el, el hígado, etcétera, etcétera. Hoy esto no es ninguna novedad... ...nos lo dicen los psicólogos, nos lo dicen los psiquiatras... ...emociones tóxicas o estresantes... ...el odio, el rencor, la ira, el miedo... ...nos enferman, primero a nivel energético nos enferman nuestras células en el perispíritu, las células psíquicas y a continuación se trasladan al cuerpo físico. Se somatizan en el cuerpo por las vibraciones energéticas desordenadas, van directamente a la célula, van directamente al ADN, van directamente a esa estructura o campo electromagnético que hemos hablado antes, que realmente distorsiona y perjudica todo el equilibrio energético y por ende el equilibrio celular. ¿Y quién lo demuestra? Pues precisamente una ciencia que la medicina últimamente está investigando en profundidad... ...que se denomina como psiconeuroinmunología y que dice cosas tan interesantes como esta. La conciencia de culpa o los remordimientos de la persona por actos negativos cometidos, aunque nadie lo sepa... ...solamente sabiéndolo ella, genera hipotensión en el movimiento de las fuerzas que mantienen el perispíritu. Los estados depresivos no solamente confirman una autoestima baja sino que al mismo tiempo debilitan el periespíritu. ¿Cómo y a través de qué? A través de los chakras. En este caso, el estado depresivo debilita el periespíritu a través del centro esplénico, el que vemos ahí en amarillo, situado en el bazo. Debilita las energías periespirituales. ¿Y qué es lo que hace? Que… ...la persona tenga una pérdida de fuerza... ...y un enflaquecimiento que le debilita... ...para afrontar cualquier tipo de enfermedades... ...las personas muy depresivas o con depresiones crónicas... ...son mucho más susceptibles a coger infecciones... ...a coger microbios... ...a coger determinados tipos de bacterias... ...que las personas que están fuertes mentalmente... ...y es debido a esto precisamente... ...y luego la cólera y el rancor... ...desarmonizan gravemente el espíritu afectando el centro cardíaco... ...el corazón... ...que no es ni más ni menos que el responsable de la emoción... ...y del equilibrio emocional... ...la cólera y el recón terrible. ...y a este respecto... ...recuerdo una anécdota... ...que eh, se cuenta precisamente... En el, ...en el libro de Chico Xavier... ...concretamente Padre Nuestro creo que es... Eh, ...la anécdota tiene que ver precisamente... ...con un viejo judío... ...que acude al maestro Jesús hace dos mil años... ...para que lo cure, para que le ayude... Eh, ...empieza a confesarle sus pecados... ...porque ese hombre, ese, ese, ese, ese judío... ...había tenido una posición de poder muy fuerte... ...y había utilizado ese poder para expoliar a sus vecinos... ...para quitarles las tierras, para hacerse con mucho dinero... ...e incluso llevó a muchas familias a la esclavitud... ...incluso llevó a muchos de sus amigos, incluso... ...le robó y los llevó incluso a situaciones realmente terribles. Pasó el tiempo y ese hombre se encontraba enfermo... ...se encontraba afligido, se encontraba perturbado... ...con una, una situación que no tenía apenas fuerza... ...lo que estamos hablando aquí... ...estaba completamente debilitado, estaba completamente enfermo... ...estaba completamente, no tenía fuerza vital. Eran tanto la, la, las situaciones de mal que había producido... ...el daño que había hecho a los demás... ...que estaba completamente debilitado... ...completamente fuerza, falta de energía vital... ...se creía morir... ...y acudió al maestro Jesús... ...y Jesús lo vio... ...y le oró por él... ...y le dijo... ...vete y no peques más... ...en ese momento... ...el viejo judío... ...experimentó una fuerza extraordinaria... ...como si todas sus células se rehabilitaran... ...como una energía fantástica... ...como si realmente se encontrara... ...en una situación de juventud... ...y dando gracias al maestro... ...salió corriendo... ...al salir corriendo... ...pasó por delante de toda la fila... ...de necesitados, de pobres... ...que habían... ...y que estaban esperando a ser atendidos por el maestro... ...y uno de ellos... ...sin darse cuenta... ...le pisó un callo... ...que tenía en el pie... ...y aquel se volvió hacia él... ...y reaccionando violentamente... ...con el garrote que llevaba... ...empezó a golpearlo... ...hasta prácticamente hacerlo sangrar. Fue tan grande el tumulto... ...y tan grande la, la perturbación... ...que el propio maestro se acercó... ...se dirigió a él y le dijo... ...después que hemos pedido a Dios... ...para que te cure... ...y que has obtenido los beneficios de su ayuda... ¿cómo has podido hacer esto a otro que es más desventurado que tú? ¿Cómo has podido hacer esto? Y aquel, mirándolo en ese momento al maestro, se creyó otra vez en la misma situación que tenía cuando llegó allí, se creyó que creyó desfallecer por completo, le abandonaron completamente la fuerza, se creyó morir, y en ese momento dijo, maestro, ayúdame, estoy desfalleciendo, me muero. ¿qué me está pasando? Jesús lo miró y le dijo esto mi hermano ¿qué te pasa es que la cólera y el odio lo has traído de nuevo a tu corazón estudiemos esta explicación has traído la cólera y el odio a tu corazón y debido a esa circunstancia ha vuelto a encontrarte con la misma enfermedad que tenías, con la misma situación de debilidad que tenías, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, digámoslo así, que nos puede hacer comprender cómo nos pueden desarmonizar los pensamientos y las emociones negativas. Así pues, el amor es la mejor terapia armonizadora del cuerpo periespiritual porque es la energía primigenia de la creación y procede directamente de Dios. Si nosotros somos capaces de amar sin medida, pero no un amor egoísta, sino ese amor que no pide nada a cambio, de ayudar a los demás, de pensar bien de los demás, pues si nosotros somos capaces de hacer eso, nuestro perispíritu realmente se energiza y realmente pues... Eh, cambia. No tenemos mucho tiempo más, porque ya llevamos más de una hora. ...y me gustaría explicar esto... ...simplemente lo voy a pasar de pasada... ...Kardec dice... ...que los fenómenos psíquicos y el perispíritu... tienen una relación simbiótica... ...no se puede desglosar una cosa de la otra... ...porque el principio de los fenómenos psíquicos... ...reposa en las propiedades del fluido espiritual... ...periespiritual... ...nuestro periespíritu... ...con su fluido y su energía... ...es el que permite que hayan... ...fenómenos anímicos... ...facultades del alma y fenómenos mediúnicos, donde hay un intermediario a través de un espíritu. Son dos cosas completamente distintas. Cuando Jesús cura a ese enfermo, lo cura a través de un fenómeno anímico. Su propia alma, su propio perispíritu era tan enorme, tenía una fuerza magnética tan extraordinaria, que era capaz de entresacar las energías saludables del mundo perispiritual, y los fluidos perispirituales, para poderlos aplicar en una persona que lo necesitaba. Y eso, lógicamente, producía la curación. Pero al instante, como digo, en el, en el apartado mediúnico, que es diferente a lo que estamos comentando, ¿eh? pues se produce una conexión, una simbiosis de perispíritu del medio, al perispíritu del comunicante, como vamos a ver a continuación rápidamente. ...no nos da tiempo a hablar de esto, de la fisiología de la mediunidad... ...pero debemos de saber que hay una cosa que se llama la glándula pineal... ...que es una cosita que tenemos en el centro del cerebro... ...que a través de ahí donde se produce la expansión del perispíritu, ...y a través de ahí donde se producen los fenómenos de mediunidad... ...a través de ahí donde se ha detectado que esa glándula pineal... ...actúa como una antena receptora que capta las energías... ...generando estímulos electroneuroquímicos en el propio cerebro... ...y que son interpretados por el cerebro del medium... ...a través de la escritura, a través de la voz... ...a través de cualquier fenómeno mediúnico que luego se plasma. Ese fenómeno fisiológico se completa con el fenómeno espiritual. El perispíritu del medium se acerca al perispíritu del... ...perdón, el perispíritu del, el perispíritu del espíritu que va a comunicar... ...se acerca al perispíritu del medium... ...y el fluido espiritual de ambos, si vemos aquí abajo... ...ocupa los espacios intermoleculares del espíritu del medium... ...y establece la conexión. Hemos dicho que es semimaterial, tiene moléculas materiales... ...entonces el perispíritu del espíritu que comunica y el del medium ...son simbióticos, se unen en los espacios intermoleculares... ...y eso permite la conexión del pensamiento del espíritu que comunica... ...con el perispíritu del medium, que es el que recibe a través del cerebro... ...esos pensamientos. Terminamos rápidamente con esto, diciendo que el, el perispíritu... ...es una intermediaria entre el alma y el cuerpo... ...y que los espíritus es su cuerpo fluídico... ...que va unido a la evolución del espíritu... ...y es diferente en cada mundo... ...que es imprescindible para la vida... ...sin él no podríamos reencarnar... ...modelo organizador biológico... ...que lo hemos explicado en la reencarnación... ...y para la salud es imprescindible... ...si nosotros no tenemos un buen perispíritu... ...bien equilibrado, con las energías bien puestas... ...lógicamente vamos a enfermar... ...y también que se transforma al actuar... ...conforme actuamos se va transformando... La naturaleza del espíritu depende del grado de adelanto moral. Un espíritu elevado, pues lógicamente tiene mayor adelanto moral. En los espíritus atrasados es denso, sucio y pesado, el alma negra. En los espíritus puros es el ligero, diluyéndose en mundos superiores. Y en él se originan todos los fenómenos psíquicos, que es lo que acabamos de ver. Confirma la inmortalidad del alma a través de la transcomunicación mediónica y la transcomunicación instrumental. Y para resumir un poco en la parte física, podemos decir que el ser encarnado funciona así. El espíritu piensa y quiere, o sea, piensa y tiene voluntad. El periespíritu transmite, es el transmisor, y el cuerpo físico ejecuta. ¿Vale? Entonces, en esa frase tenemos un poco el funcionamiento del periespíritu. ¿Vale? Y entonces, en relación con lo que estábamos hablando, de que los espíritus adelantados eh, el ligero... Pues Lógicamente tenemos el ejemplo de Jesús, como he dicho antes, la expansión de su aura y la expansión de su, eh, de su, de su fuerza magnética y espiritual. Jesús era un espíritu que estaba prácticamente eh, desdoblado de la materia. ...vivió su vida en la Tierra... ...pero estaba más en el plano espiritual... ...que en el plano físico... ...estaba presente en el plano físico... ...pero se encontraba muchas veces en el plano espiritual... ...de ahí sacaba todas las fuerzas y la energía... ...que necesitaba, ¿por qué? ...porque no podía ser de otra manera... ...no podía ser de otra forma... ...porque era un espíritu... ...liberado de la reencarnación hace miles de años... ...un espíritu puro, un espíritu perfecto... ...que tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario... ...para reducirse vibratorialmente... ...y precisamente, precisamente como vamos a ver ahí... ...él entresacó... ...porque dominaba su materia de forma absoluta... ...y su periespíritu entresacó de la parte más pura... ...y elevada de los fluidos terrestres... ...la conformación de su propio periespíritu. Como hemos comentado durante el transcurso de la charla... ...nosotros cuando iniciamos la configuración de nuestro periespíritu, ...usamos la eh, del fluido cósmico universal... ...el fluido de nuestro planeta... ...él para poder reencarnar en nuestro planeta... ...tuvo que hacer acopio... ...de fluidos perispirituales los más puros... ...los fluidos espirituales quintaesenciados... ...que existían... ...en el planeta terrestre... ...para poder conformar su propio perispíritu... ...y que eso le ocasionaría las menos perturbaciones posibles... ...para reencarnar... ...porque él hacía ya muchísimos milenios... ...que había abandonado... ...el capítulo de la reencarnación... ...y era un espíritu perfecto, un espíritu puro... ...es una confirmación... ...de la superioridad de Jesús... ...porque residían las cualidades de su pecho... ...y con esto... ...pues les doy las gracias por su paciencia... ...terminamos y me quedo a disposición de todos... ...para lo que queráis. No sé si he ido un poquito rápido... ...pero claro, había tantas cosas que explicar... ...y algunas de ellas nos las hemos dejado en el tintero... ...pero bueno... ...es importante que ahora si hay alguna duda... Si se pueden explicar, pues se expliquen. Yo te quería preguntar si el espíritu y cuerpo astral serían lo mismo. Vamos a ver, el, lo, creo que lo he explicado durante el transcurso de la charla. En función de la escuela o la filosofía espiritual que escojamos, podemos darle una denominación u otra. El cuerpo astral vendría a ser ese cuerpo espiritual del que yo he hablado. Yo he hablado de un cuerpo mental, de un cuerpo espiritual y de un cuerpo vital, es lo que he explicado. El cuerpo astral, según la denominación de los teósofos, que son los que usan esa denominación, vendría a ser el cuerpo espiritual del que yo he hablado. Pero claro, en función de la escuela que cojas, uno le llaman cuerpo emocional, otro le llaman cuerpo de deseo, otro le llaman cuerpo astral, otro le llaman... Entonces, yo he querido escoger esos tres conceptos para diferenciar. Lo que es el cuerpo mental, que está por encima de lo demás, es una cebolla, como he comentado, es como una cebolla. Luego está el cuerpo espiritual, que podría ser el cuerpo astral. Y luego está el doble etérico o cuerpo vital, que es lo que se ve, es lo que nosotros exteriorizamos. Y es lo primero, eso se queda aquí es la, de, de, la parte más material del espíritu Cuando morimos, una parte del espíritu de se desintegra y esa parte que se desintegra es el cuerpo vital o doble etérico, porque en otra, en, los teósofos le denominan doble etérico y hay otras escuelas que también le llaman doble etérico. ¿Por qué doble etérico? Pues que es el doble etérico de nuestro cuerpo, por eso le llaman doble etérico, pero es el mismo cuerpo vital. Entonces, en función de la escuela que cojamos, podemos... Y bueno, y hay muchísimas más denominaciones, muchísimas más, pero yo no he querido que entráramos en este conglomerado, simplemente explicar las tres funciones básicas en base a tres nombres, que son las que la filosofía espírita nos aclara, ¿entiendes? Entonces, ¿podemos utilizar otros nombres? Por supuesto, ¿quieren decir lo mismo? Tenemos que saber lo que significa cada uno para, para, para poderlo identificar, pero en realidad no tiene importancia, sabiendo lo que es, no tiene importancia que se llame de una manera o que se llame de otra. Más preguntas. Uh -huh. Entonces, los animales y las plantas tendrían perispíritu. Vamos a ver. Cuando les hablamos, a veces hablamos al Vamos a ver. Los animales tienen un perispíritu. Pero no, no está animado por una inteligencia como la humana. ¿Eh? ¿Son inteligentes los animales? Claro que sí. Tienen una, una protointeligencia. Como tienen una protoconciencia, tanto las plantas como los minerales, ¿eh? todo lo que existe, todo absolutamente lo que existe en el universo parte del fluido cósmico universal que he explicado al principio, todas las transformaciones y modificaciones de ese fluido cósmico universal dan lugar a todo lo que existe, absolutamente a todos los animales, las plantas, entonces los animales tienen un perispíritu pero no tienen la capacidad de la inteligencia, el libre albedrío y la conciencia de sí mismos, que es lo que distingue el espíritu humano del de alma del animal, o del espíritu del animal, como queramos llamar. Entonces sí que claro que tienen un perispíritu. y claro que sienten, no es que no sienten los animales, y claro que se emocionan, o es que no vemos al perrito cuando está triste y cuando está alegre, o es que no vemos... ¿Y la planta? ¿La planta siente? Claro que siente la planta. Hay una frase que creo que es de León Denis que dice que el espíritu duerme en el mineral, siente en la planta, se emociona en el animal, porque también tienen emociones animales, eh, y piensa en el hombre. En esa frase se resume precisamente la evolución del de principio espiritual, que no podemos confundir el principio espiritual con el principio inteligente. ...porque el principio espiritual surge de la materia primitiva... ...de la materia cósmica primitiva, de ese fluido cósmico universal... ...y es una protoconciencia que está ya en los animales unicelulares... ...ahí hay un principio espiritual y hay un principio vital... ...como el del cuerpo, el doble térico del cuerpo vital... ...que anima la vida, pero ese principio vital... ...que es una transformación del fluido cósmico universal... ...no es un perispíritu, ¿Eh? poco a poco con el desarrollo se va conformando un psiquismo, esa protoconciencia se va desarrollando, va llegando a niveles de evolución mayor, por eso el libro este que he mencionado yo, de Chico Xavier, su título es fantástico, Evolución en dos mundos, el mundo espiritual, partiendo de la protoconciencia principio espiritual, y el mundo físico, el mundo espiritual y el mundo físico, el mundo espiritual, la evolución a nivel del mundo físico y la evolución a nivel del mundo espiritual. Y te explica cómo del principio espiritual se va desarrollando y va llegando hasta que se, se llega a un psiquismo superior, de los animales superiores, donde se produce la gran intervención, que es cuando se incorporan las facultades del espíritu concedidas por Dios. Hay una, un principio de intervención donde ya la chispa de la conciencia comienza a aparecer de forma primaria en el hombre, pero no es ya una protoconciencia, es ya la conciencia humana en un estado primigenio que empieza ya a desarrollarse. Y a partir de ahí, empieza el espíritu a ser consciente de sí mismo, de su propio pensamiento, de su propio sentimiento, empieza a saber que existe y que vive, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si he contestado a la pregunta. Perdona, es que están cuando Cuando llegan a la perfección. Cuando allí. He dicho cuando llegan a la perfección, no cuando están muy evolucionados. Claro. ...claro... ...¿cuál es la pregunta?... ...la pregunta era es... ...bueno, yo te explico... ...yo te voy a contestar con la frase de los romanos... ...cuando lleguemos a ese río... ...cruzaremos ese puente... ...¿vale?... ...cuando lleguemos a la perfección... ...entonces veremos... ...qué es lo que ocurre... ...pero de momento... ...todos son especulaciones... ...ahora sí sabemos por la evolución y por las informaciones espirituales... ...que nos dan a través de la doctrina espírita... ...de que llegado a ese, a ese mundo... ...y además es lógico, es lógico... ...si todo lo que hay en el universo se encadena... ...y todo sirve para un propósito, nada se pierde... nada se destruye... ...¿cuál es la esencia y la naturaleza de Dios? No... ...la esencia y la naturaleza de Dios no es el espíritu... ...es el amor... ...Dios es amor... ...cuando uno vibra en amor y llega a la perfección, no necesita nada más. El amor es la fuerza creadora del universo. Entonces, no necesita nada. Pero para llegar ahí, nos quedan todavía muchos millones de años. O no lo sé, el tiempo que sea. Entonces, como digo, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. ¿Eh? Y ahora aquí había una pregunta. Me alegro. Pero quería preguntarle, ¿tiene algún significado que la aura cambie de color? Exactamente. He querido explicar de que conforme nosotros pensamos y sentimos, ¿eh? he explicado un momento en que la aura se contrae o se dilata. Creo que lo he comentado. Entonces, esa contracción y esa dilatación va en base a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Cuando nosotros pensamos bien, vibramos en amor y realmente hacemos... ...un digamos así ejercicio noble y saludable de nuestra vida... ...nuestro espíritu se reequilibra... ...nuestras energías son cada vez mayores... ...nuestra fortaleza cada vez es mayor... ...y entonces vibramos en amor... ...y esas energías se reflejan en colores limpios... ...brillantes, puros... ...cuando nuestros pensamientos son negativos... ...cuando nuestras intenciones son malvadas... ...cuando nuestras digamos así, actitudes son contrarias a las leyes de Dios evidentemente, no solamente se afecta a nuestro cuerpo físico, como hemos explicado, sino que nuestra aura se ensucia, se llena de miasmas energéticas, de tóxicos, como ocurre con las emociones tóxicas de las que nos hablan los psicólogos, nuestro espíritu se llena de tóxicos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son una energía, igual que nuestras emociones, que provienen de nuestro espíritu, y esa energía... ...puede ser positiva o negativa... ...en función de su naturaleza... ...cuando a través del fluido espiritual ...nuestros pensamientos, nuestras emociones negativas... ...nos afectan en nuestro campo energético... ...comenzamos a enfermar... ...y nuestra aura se ensucia... ...nuestro espíritu se vuelve negro... ...y si persistimos en esa situación... ...todavía más negro se vuelve... ...más denso... ...y por qué entonces los espíritus... ...de baja condición no pueden llegar... ...a situaciones elevadas, cuando desencarnan... ...porque cada uno llega al nivel energético que le corresponde... ...si mi perispíritu es denso... ...si yo me quedo bajo, me quedo bajito... ...yo desencarno, yo dejo mi cuerpo físico... ...no puedo pretender, por mucho que un sacerdote... ...me dé la absolución a mis pecados... ...no puedo pretender irme a planos de luz, a planos espirituales... ...porque mis acciones, mis pensamientos y mis emociones... ...me tienen en un nivel vibratorio tan bajo... ...tan denso, tan materializado... ...que me van a dejar en posiciones... ...no de aquí de la Tierra, incluso más bajo... ...entonces, es una cuestión energética... ...física y de justicia... ...de la ley de Dios y de la ley de causa y efecto... ...está imbricada la ley moral... ...la ley física, la ley de justicia... ...está todo perfectamente... Eh, en, ...digámoslo así, establecido... Nadie puede ir donde no le corresponde, sin embargo un espíritu positivo sí puede bajar a una charca purgatorial, a un mundo inferior, si se prepara para ello, para hacer una misión, porque tiene las capacidades para hacerlo, porque ya ha superado esa situación, ya la superó en el pasado, entonces vienen a realizar misiones difíciles, a dar ejemplos a los demás y se revisten de energía y de la ayuda suficiente para hacerlo, y para ellos es un sacrificio. Volver, es como aquel que está acostumbrado a caminar, o ahora en el siglo XX, con prendas ligeras para hacer ejercicio y de repente se tiene que poner una armadura del medioevo que pesa 12 kilos y se tiene que meter dentro del mar. Imaginemos esa situación en un espíritu puro que viene a hacer una misión y a en la tierra. Pues es lo mismo. No se pueden valer de ese mundo material que les rodea porque eso ya lo abandonaron. Para ellos es un sufrimiento hacer ese trabajo, pero lo hacen. Y se sacrifica. No sé si el símil y la comparación está entendido. A ver, eh, con, con el tema de, de la. Bueno, cuando se fluidifica, aquí es que quería enlazarlo con otra cosa, pero no, veo bien. En el momento de fluidificar el trabajo, se fluidifica el agua, se actúa a través del perio espíritu, esos fluidos actúan a través del perio Vamos a ver, ¿Para ese agua? vamos a ver. Una cosa es magnetizar y otra cosa es fluidificar, son cosas diferentes. ¿Vale? Partamos de esa base. Cualquier persona tenemos energía magnética, biomagnética, por el hecho de tener un espíritu y por tener un cuerpo físico. Y eso está demostrado, el biomagnetismo está demostrado. Yo puedo magnetizar el agua, el agua. Lo que no podré hacer nunca es fluidificarla. Y menos con un fluido espiritual. Nunca. Porque eso lo hacen ellos. ¿Vale? Entonces distingamos entre magnetizar y fluidificar. ¿Vale? Entonces, hay. ...tú puedes magnetizar el agua con energías positivas... ¿eh? ...¿me entiendes?... ...y entonces incluso podrás comprobar... ...que científicamente está comprobado... ...porque Japón, los japoneses han hecho ese trabajo... ...de cómo las moléculas del agua... ¿eh? ...si tú las magnetizas con pensamientos positivos tuyos... ...pues resulta que se vuelven más brillantes... ...se vuelven eh, más bonitas, más coloridas... ...mientras que si tú mandas pensamientos negativos al agua... ...las células del agua... ...pues lógicamente se vuelven negras... ...eso está demostrado científicamente... ¿no? ...entonces... Tú, lo, tú puedes mandar pensamiento y magnetizar ese agua. Ahora bien, lo importante es, si tú quieres fluidificar el agua, pedir ayuda a las entidades espirituales que se encargan de hacer ese trabajo y ellos, cuando tú les pides ayuda con fe y con deseo sincero de, por ejemplo, curarte una enfermedad o ayudarte, van a fluidificar ese agua. ...siempre y cuando lo pidas con fe... ...porque ellos están para ayudar... Se can, ...nos casamos nosotros antes de pedir que ellos de ayuden... ...pero tenemos que pedirlo... ...si no lo pedimos... ...ellos vienen si ven una necesidad... ...y si se lo pedimos de verdad, de corazón... ...entonces nosotros... ...tenemos las limitaciones propias de un cuerpo físico... ...¿vale?... ...y el perispíritu en la magnetización influye, claro... ...pero ¿cómo influye? ...si yo soy una persona malvada... ...si yo soy una persona eh, con energías negativas... ...cuando yo intento magnetizar ese agua... ...nunca la voy a magnetizar bien porque mis pensamientos y mis emociones van en una dirección, en un sentido, que lo que van a hacer es envenenar más ese agua, porque no puedo cambiar. Si yo no me transformo moralmente, yo no puedo cambiar. Entonces, la magnetización, como los pases dentro del mundo espírita, exactamente igual, como los fluidos, exactamente, depende de la condición moral de la persona. Si no tenemos claro eso, la técnica es la que es. ...y se puede conseguir... ...pero si la persona que hace ese trabajo... ...y que, que que interviene como intermediario... ...moralmente no está elevada... ...ya puede dar los pases magnéticos que dé ...ya puede... ...magnetizar lo que quiera... ...que como sus pensamientos desordenados... ...y su desequilibrio emocional... ...y su baja condición moral... ...no le van a permitir... ...ayudar a nadie... ...no se lo van a permitir... ...y esto es una regla de oro... ...incluso puede perjudicar... ...incluso puede perjudicar... ...entonces es una regla de oro... ...nuestro perispíritu transmite... ...lo que es nuestro espíritu... ...si nuestro espíritu es malvado... ...nuestro perispíritu transmite energías negativas... Si nuestro perispíritu es un espíritu bondadoso, es un espíritu bueno, es un espíritu con ganas de hacer el bien, un espíritu con ganas de transformarse, con todos los defectos que tengamos, con todas las debilidades que tengamos, porque si estamos en la tierra tenemos defectos y tenemos debilidades, pero estamos aquí para transformarnos moralmente. Entonces, el perispíritu simplemente, como dice Kardec, no piensa, es un intermediario, él transmite lo que es la energía del espíritu, lo que pasa es que con él se sobredimensiona. Y como tenemos un cuerpo físico para podernos expresar en esta en esta dimensión, pues lógicamente saca de nosotros aquello que lleva. ¿vale? Otra pregunta. Bueno, pues, yo quería preguntarte si eh, realmente eh, somos lo que pensamos y la relación en todo lo que has explicado. Somos lo que pensamos, claro. Bueno, y otra pregunta que tengo en también muy bueno para mí muy importante. Hay una especie de... Eh, o sea, de, que se dice ahora, estas personas que tóxicas, que son las personas negativas y que claro. tienen malos pensamientos. Vamos a ver, una persona tóxica, yo no soy capaz de decir quién o quién no es una persona tóxica, pero bueno, podemos imaginar que una persona tóxica puede ser una persona que tenga malos pensamientos, malas intenciones, malos sentimientos. ¿Qué es lo que ocurre? A nivel material podemos engañar a la gente, podemos aparentar una fachada y ser malvados por dentro, pero a nivel espiritual no. Y a nivel periespiritual mucho menos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, a través de los fluidos espirituales que los conducen, muchas veces forman, sin llegar a hacerlo, una, serie, una cosa que se llama una ideoplastia, es decir, una imagen mental... ...de algo que nosotros tenemos intención de hacer... ...aunque no lo hagamos... ...imagínate que tú tienes intención de matarme a mí... ...pero no lo has hecho... ...y estás pensando en esa situación... ...tú estás elaborando en tu mente... ...esa situación... ...¿vale? ...y tu perispíritu está reflejando esa situación... ...lo está reflejando... ...a través de ese pensamiento... ...¿qué es lo que ocurre? Yo no soy vidente, pero un vidente podría ver... ...cómo tú tienes esa intención... ...y tu perispíritu estaría reflejando esas energías... Mórbida, esas ganas de querer hacer daño, porque esos grandes videntes y esos grandes personajes veían las intenciones de las personas y se, eran capaces de leer el pensamiento de las personas, precisamente por esto que estoy comentando. ¿Eh? Entonces, a nivel material podemos engañarnos temporalmente, pero a nivel espiritual no engañamos a nadie, Nuestros espíritu, los espíritus y nuestros espíritus protectores saben perfectamente en todo momento lo que pensamos y lo que sentimos. Y a nivel espiritual ellos saben perfectamente cómo vibramos. Entonces, en un momento determinado, incluso las intenciones, no las acciones, las intenciones, se reflejan en nuestro perispíritu. Que lo tengamos claro de eso también. ¿eh? Entonces, por eso la cuestión moral del ser humano radica muchas veces en la intención. Según la intención que tengamos, luego lo podemos disfrazar con palabras muy bonitas, ¿eh? con acciones maravillosas, ¿eh? con una máscara extraordinaria, con un, un vestido fantástico, pero el que no se transforma interiormente y moralmente no cambia, va a seguir siendo exactamente igual, su espíritu no se modifica y su perispíritu tampoco se modifica y sigue en las mismas condiciones y va a tener las mismas repercusiones. Todo depende de nosotros. No sé si he explicado el tema, ¿no? Yo eh, no te voy a pedir que desarrolles más porque ha sido una charla magistrada. Pero te voy a explicar un caso mío concreto. Yo tuve un amigo que estuve hablando eh, de algunas cosas relacionadas con esto y él no tenía brazo. Él tuvo un accidente con unas máquinas y le cortaron un brazo. Y en un momento determinado dijo. Me pica el brazo. ¿eh? Y claro, a mí me chocó, pues esto hace muchos años, ¿eh? me chocó que, que él, eh, me, no sé, se, se descubriera, ¿no? Y cuando me ha picado el brazo, que no tiene significación, pero es que sí, sí, sí. Y se basaba en el aire. ¿eh? Eso sí. era, era la parte del preespíritu correspondiente al brazo, ni más ni menos. Por mucho que cortes un brazo, amputes una pierna, el perispíritu ni lo cortas ni lo amputas, no lo puedes amputar no puede ni cortar. Muy bien, pues como ya creo que nos hemos pasado bastante de la hora, yo os doy las gracias por la asistencia. Pero antes de terminar, quisiera explicaros que en septiembre volveremos. Y volveremos con esta conferencia el día 14 de septiembre a las 7 de la tarde que se titula «¿Qué ocurre cuando morimos?», muy interesante, a cargo de José Manuel, nuestro compañero José Manuel Meseguer, y verdaderamente os esperamos a todos porque realmente será muy interesante. Feliz verano a todos, que descanséis y que ojalá volvamos en septiembre todos para seguir compartiendo aquí estos conocimientos tan interesantes de los que todos absolutamente aprendemos, nosotros y vosotros. Gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia.